igual eso es lo que hace que amo mi trabajo ¿no? ¿También tenemos otro ejemplo? Ah, sí. Por ejemplo, eh, en este eh, muchas veces lo que tratamos es eh, englobar en eh, todo lo que es Cartoon eh, ah. Network, ¿no? todo, todas esas propiedades, entonces cuando alguien igual surgiera una idea, empezamos de, ah, recuerdo, recuerdo que aquí era como estar escapando de alguien, ¿no? entonces yo dije yo recuerdo haber visto eso en algún lugar no entonces eh, bueno entonces me acordé directamente de Dexter de, de y entonces le dimos ese, ese valor agregado no de, de que estén con su con su vestimenta de club y de demencia no y, y, y, y queda muy bien o sea funciona y, y es un una forma de eh, juntar el mundo de villanos con el otro del extra ¿no? entonces para mí es un, eh, es un, este, un honor porque igual, cada vez que salen los, los, los videos de natación nosotros estamos viendo eh, sus respuestas, sus comentarios y para mí es igual saber de que todo, todo el trabajo vale muchísimo la pena ¿no? aquí hay un concept de... Una Que que <risa> eh, Fue como también nos dio esta oportunidad de explorar eh, cómo viven ellos un poquito, ¿no? También como su día a día y cómo, cómo se llevan uno con el otro, toda esta parte. Igual las escenas de live action que nos, nos encantan, fue genial. Pues, que vamos a de cómo son algunos anécdotas de estas. Hay, eh, ¿Detrás de cámara? Justo el, no, se preparó el sed para cuando Demencia quema ¿Ah, <risa> la flujo? Obviamente Demencia es muy descuidada, entonces si no había preparativos como el trapo y el agua sí. se iba a hacer un desastre. El extintor. El extintor. Sí. Sí, sí. Había que, que cubrirla y también. porque si no está sobre ¿no? la no escena, que pues, si, si se le aloca la mona de Ahí hay otra que creo que sea la misma por ahí, por, por internet, pero sí, es justo esa parte. Y otra cosa que es los villanos nuevos, que como mencionaba Por ejemplo, aquí tenemos ahí, al, al, los shows finales de la salida. Y no sé, aquí, ¿a mí nos pues, puedes dar un poco pues, cómo fue hacer sí, toda esta parte de los villanos como Mauro Sagan? Es? Bueno, este... Cuidamos mucho, mucho que todos los personajes siempre se vean en que se vea limpio e incluso también cuando adaptamos a otros estilos, nos ponemos a estudiar este, cómo se ve la línea de los shows para que, porque puede estar la animación bien, pero si en no está ajustada, se ve como rara. Entonces es como ver todas las cosas y de los personajes originales así, pues es limpiarlos y revisarlos que... <risa> que estén fluidos se vean muy muy bien porque hay un esfuerzo de diseño y de todos tienen una historia y personalidad que se tiene que ver reflejado en los personajes y en cómo se ven y se mueven entonces pues ahí se puede apreciar y pues sí todo todo todo tiene pues partes como delgaditas, gruesas y así, para, para que se vea más atractivo. Y, pues y en la cuestión de los estilos de otros, ¿sabes los cartones a nosotros? Pues sí, es mucho, mucho, mucho investigar. Y, y pues sí que. Ah, no, es que aquí se ve muy delgadito, entonces es como subirle. Y a veces ya está hecha como todo el archivo y es, ay no, es que se tienen que arreglar esto y se regresa y se tiene que volver a hacer, pero todo para que quede pues, excelente y que sea muy muy disfrutable. Y también pues, por ejemplo, Benji también ayuda como en, en la parte de eso de que sí se ve en el estilo y que no contraste con los fondos, ni que, y que sí sobresalga bien. Sí, mucho pues, mucho es de eh, también encontrar este balance, ¿no? O sea, tratar de dar contenido nuevo, así como contenido antiguo, ¿no? o sea, que, que generar una armonía para que todo el, todo el video se sienta agradable y sea disfrutable, ¿no? Entonces, claramente eh, eso fue muy divertido cuando empezamos a animar eh, los, los, esos nuevos personajes porque en, los, en las pequeñas apariciones que habían hecho los videos de orientación tenían una personalidad, ¿no? Entonces ahora fue darles vida a, a esos pequeños personajes, como tal Phantom que era como un creído chico fresa, no sé, mi rey ahí extraño. Bueno, o así sea, que siempre sí, no sé, como este, aburrida, o sea, como eh, floja. Y, entonces eh, jugar con las personalidades y animarlos que es, es, es muy, muy, muy gratificante. De, de, de cómo pasa de, de una imagen a ya algo tan diferente porque aquí ya sabes lo que es el personaje, cómo es, cómo se comporta no y eso es muy, muy Bueno, aparte también tenemos, o sea, regresando a la parte de cómo inicia y cómo termina les dejamos unos ejemplos para que los vieran desde o sea, cuando se creó el Animatic y cómo ya salió en YouTube Hemos es, No haremos nada. Todos, su misma incompetencia será su condición. Ya puedo verlo. El final de Aku caerá sobre él como si su reinado nunca hubiera sucedido. <risa> este. ¿Qué? 505. No hay tiempo para explicar, pero tenemos que detener a Demencia. ¿Vao? ¿Vao, ¡Vamos! vao? bau bau caminos a donde vamos, no necesitamos camino. <risas> Cobardemente, de un combate contra un salvaje espanachismo. Estoy ridículo considerando qué clase de ser eres. Solo hay algo que podemos hacer con un villano así. En efecto, algo merecería un castigo. Póstumamente. Nosotros selló su destino desde el momento en que mandó al samurái al futuro. Pronto, doctor, se dará cuenta de que todo por lo que hago y trabajo tanto tiempo se esfuma como si nunca hubiera sucedido. Parece que esta chamaquita está haciendo estragos en el tiempo. Tienes razón, con no luce tan peligrosa. ¿Cuánto daño puede hacer una chica qué? un paso que estoy trabajando. Y los cuatro ojos, ¿quién es? Demencia te me bajas de ahí en este instante. Ay, me no me no hagas ir por ti! Inténtalo, Niña insolente, viste, llegando a la casa vas a ver. ¡Cuéntame, loca! ¡Cuéntame, loca! ¡Cuéntame, loca! Como ven mucho, mucho avance, ¿sabes? ¿sí? que desesperar completamente de la broma para que sea mejor, para que esté mucho más rica para que no se sé, sientas ese... Ah, no, o sea que no sientas ese... aire algo lo que digas, es muy buena entonces tuvimos varios de esos Entonces tenemos por ejemplo igual El uso del servicio de Black Organization. Número 2 Desperdicio total de beneficio de miembros Y número 3 los niños no pueden hacer el trabajo de un adulto? Y así queda demostrado que a pesar de todos los beneficios que le ofrece el ser miembro de Black Heart Organization No le garantizamos que usted se vuelva más inteligente Sin embargo, si le garantizamos el cumplimiento de todos los servicios contratados Y por eso sobre algo de lo que debo encargarme justo ahora recuperado el pastel, está a salvo, aquí tiene y ahí se ve sin embargo, si sí le garantizamos el cumplimiento de todos los servicios contratados y por eso solo hay algo de lo que debo encargarme justo ahora como prometimos recuperamos su pastel sin un solo dedazo gracias por su compra ah, se me olvidaba si quieren su pastel de vuelta, solo tienen que no perder el pino y romper su así fue como el y al final todavía se porque se me ocurrió que durante el flu se echara las, el dale dale dale, no que me falta todo ese proceso de evolucionarlo y ver cómo, cómo hacer un poncho, Es muy importante, ahí justo en los villitas lo permito mucho. Incluso, ¿cómo reacciona Flug, por ejemplo, en el primer ejemplo, pues era un bonachón, decía, sí, adiós, ahí se ve. Y aquí se veía más tétrico, es más creepy, es malo. Es malo. Eso es Flu. <risa> <risa> Algo que enriquece bastante en los villitas es que, o sea, al principio se plantea una idea, pero. Mientras cada proceso pues, se está realizando, hay varios que pues siguen sumando, o se dicen, ah, pues estaría más padre que hiciera esto, que hiciera lo otro, entonces así va como desarrollándose para que al final pues, quede mejor. También el, pues, la parte de voz aporta bastante, entonces al final es un trabajo muy completo. Realmente todo el tiempo se está iterando y iterando y iterando en cada parte del proceso ¿Cómo puede ser más chistoso? ¿Cómo puede ser más chistoso? ¿Cómo puede ser más chistoso? Desde el primer concepto hasta en la misma cabina, como dice Adam, que dices Oye, hay un nuevo chiste aquí. ¿Entra? Sí, entra. ¡Venga! Así es. Entonces, bueno, también mucho, en la parte de audio ayuda no mucho, este... O sea, Pepe es súper talentosísimo, es... Una de verdad es muy creativo, la verdad es que aporta muchísimo. Luego muchos de los de las sus que y así como de la nada, yo, aparte de su famoso grito ahogado de que ¡Eh, yo no lo puedo hacer, pero, en, en, este, o sea, tiene muchos chicos que aporta así. Efectivamente todo el proceso es un cambio constante, es un cambio constante genial, ¿eh? entonces Y bueno, narrador, que tiene mucho en los. en los comerciales, ya tenemos algunos de los ejemplos. Crear aquí como todos estos pues, utensilios eh, blaca, verde blaca, también fue un reto pero fue muy divertido. Por ejemplo, este, es, este sí fue como tomar pues, de un episodio de por Poderosas y nada más ponerle un nombre que es el cubre colas. Y, pero hay otros que son más como por ejemplo este, que es la... La cabeza de que te ya se pasó la promoción porque solo duraba 24 horas, no la aprovechaba. Entonces toda esa parte de, de, de jugar con el. Porque por ejemplo el mismo capítulo nos dio la cabeza de Anubis, que transformaba a las personas en perros, entonces dijimos, entonces bueno, ahora vamos bueno, nosotros con esa Zacutranche, ¿no? Y entonces ya sacó en la cabeza esta y como es blanca, pues no los convierte en perros, sino en los incineran. Entonces fue, fue mucho jugar con eso, ¿no? Y no sé si tenemos algún otro ejemplo de eso o tenemos. Ah, perfecto. Entonces creo que eso lo no cubre por ahora. No sé si quieran eh, hacer ahora preguntas y respuestas, algo que les haya gustado, que quieran preguntar. Si sí, se haga ya al público, es, es el momento, uno. orientación en vivo. Sí. <risa> de blanca que es que ¿eh? <risa> muchas gracias uh, a ver por allá ya uh, ¿Si me que el diseño antiguo que tenía Así la ¿Sí? si, si quieres la y la repetimos este, no sé si sea spoiler pero de la serie cuando la saquen se va a tratar después de los videos de orientación o antes temporada? Pues los videos de orientación realmente son como una especie de, de seguimiento eh, mientras que pasa, por ejemplo, lo de los cortos de la fase 2. Entonces, esto es que se supone que los graban eh, todos los, los este, como al, al, al, al todo pero a veces tienen problemas entre ellos, como a veces se roban la cinta como que no se hace a nadie Les la página. Y a veces no lo no, no sacan nada, este, como, como tal cual junto con la historia. Pero el punto es que sigue la trama de la fase 2. O sea, este, mientras Black eh, day comerciales de El Resort o, o Demencia, el guante y todo eso, los videos de orientación son una colección aparte solo para villanos que de alguna manera tuvo campeón y los están publicando. Entonces, justo pues, eso van al mismo, al mismo grupo. <risa> alguna otra, rey. Ah... A ver allá. Baby, es una eh, yo tengo una, dos preguntas rápidas, creo. Eh, ¿Cómo es que salen en tiempos con esta constante evolución del guión y de irle agregando cosas? Porque eh, los tiempos son limitados y aún así animan. entonces y la otra pregunta es la, la, el impacto que han tenido en manera global Porque yo conocí a una chica de España y hizo sketchbook y vi fan art de la serie Y le dije, ¿sabes que esto es español? Digo, ¿mexicano? Y me dijo, sí, me encanta, o sea, y he visto que hay como repercusiones no solo en México Entonces, ¿cómo han visto eso? Pues en la en la parte de tiempos, o sea, siempre hay, está considerado como el tiempo de producción y la, el enriquecimiento siempre viene, o sea, es donde, donde caiga o sea, donde caiga y este, obvio todo todo lo, lo ve, o sea, Yowbi y y este me parece que también. Eh, también para ver que no nos pasemos tampoco de la mano con cosas pues muy creepy este, y al final, o sea, el enriquecimiento tiene que ir siguiendo esta etapa. Si sí hay algunos que necesitan un poco de, de tiempo extra por, por alguna fase, por ejemplo, el de KND, necesitamos plantear bien el idioma, meter despedida de todo este formato y así, pero por lo general todo está considerado para que salgan en, en un tiempo y se va enriqueciendo conforme avanza. Entonces es como como que estás armando un, un, un arbolito de navidad en un coche entonces es como mientras estás acostumbrado en el coche, y me el arbolito y, a... y la otra parte es pues, muy grato o sea, es muy bonito el ver que viene que hay fanarts de, de todo el mundo, ¿no? o sea, de Japón, de Corea, de España, es sumamente bonito, ¿no? el ver, luego hay unos cómics de, de, de coreano con Black and y Demencia no entiendo nada, pero el creo que es tan porque pues aparte se como un Pero... Este, quería saber, mi pregunta es este, si tienes algún consejo para pitches y para libras de pitch también En tu opinión que es como que el enfoque que debería tener un libro el enfoque que debería tener una Biblia es para mí, al menos por ejemplo yo que lo que en la Biblia de Villanos lo que intenté hacer es que expresara el mundo y los personajes lo más claro posible sin tener que dar un show gigante de miles de páginas pero para eso es mucho como como el, el ver bien qué es lo que lo caracteriza ¿no? por ejemplo este Blanca de 505, que son opuestos completamente, no funcionan entre sí, o sea, que esos son como las llaves para contar historias en el futuro, eso es lo que yo me, me, me enfocaría en, en una biblia, ¿no? Y, este, y sobre todo, bueno, a mí a mí en lo personal me gusta hacer mucho más visual, no dando texto, entonces lo que más pueda yo expresar en un dibujo, lo expreso mejor en dibujo que en texto. Entonces esa sería como mi, mi recomendación personal. Eh, agregándole un, un, un poquito eh, ya que yo soy el que revisa las biblias <risa> <risa> soy, soy el de la puerta de cuarto eh, realmente cuando cuando algo llega a mi a mi inbox este en lo que en lo que nos fijamos es ¿se entiende sencillamente como cartoon? esto es muy específico como cartoon hace reír si, si no hace reír no es para cartoon eh, que, que, que la información esté clara, que tenga una perspectiva única. Vamos, o sea, ya se han contado 200 historias de una pareja dispareja, pero ¿dónde está la historia eh, de el jefe de la agencia de, de supervillanos que, que está limitado por sus secuaces incompetentes. Este, no, es como un, un poquito más nuevo. Eh, entonces, que haga reír, que tenga una visión única, que se entienda sencillamente y definitivamente eh, que se vea, o sea, si, si, si tiene mucho texto va a ser como, como una, una debilidad porque quiero ver la, la dinámica, al final del día somos un medio visual. Y, y quiero ver la dinámica de lo que me estás proponiendo visual, si hay pruebas de animación suma, todo suma, todo suma eh, pero básicamente eso es como lo principal gracias No, no sé tampoco yo de qué hablas, pero si fuera o hacer sea una página extraña, que puede, fuera puede, puede como viral o complementaria a algo, se me hubiera ocurrido porque pues, me gustan muchas cosas como raras de hilar cosas de, de todos lados y que puedas investigar. ¿Mm? ¿Cómo? Como fíjate que eh, en, ese, en ese aspecto no la no lo no he visto tanto como se construye ese mundo de, de ciphers pero sí como que mucha, mucha gente lo, lo, lo menciona. Acá más bien como que, eh, mi inspiración fue sobre todo un poco la Guerra Fría, por cómo, leyendas o sea, cubanas y así de la Guerra Fría, de cómo cosas así de, de que metían códigos como en lugares así, antes no me voy a una, una página, pero a lo mejor era como una cantina o sea, no sabías que ahí ibas para, para agarrar códigos cosas pues, así, o libros de misterio, todo este, este juego que siempre ha estado de organizaciones secretas y cosas pues, así. Entonces, sí, pero eso fue como, como sería pues, lo, lo que me daría una inspiración de crear una página, así si es que existía, pero no estoy diciendo que exista. Gracias. <risa> este... Eh, hola, también Ya soy una gran estás? Eh, quisiera preguntarte dos cosas un poco rápidas. Bueno, este, todos sabemos un poco de la historia del antepasado de Flu, como que fue piloto antes y todo eso, pero no sabemos nada de Placas. Entonces yo quisiera saber de dónde proviene, viene, de otro mundo. Y mi segunda pregunta es también un poco relacionada con la página. Eh, como hoy va a salir otro nuevo video. Este, que si sí, esta vez se va a venir el reporte 72, 65, 84. De nuevo, no sé de qué están hablando. No es que no, que no entiendo, pero, pero laja no me permite decir su origen, no me lo deja decir en absoluto, es muy secrecivo eh, Lo observa a cada momento. Muy nervioso Se calor. No puedo decirlo, pero sí sé que los que, los que, los que tengan buenos ojos, que que, los que sigan unos pasos de guay en específico, pueden llegar a, a darse una idea bastante sólida de que podría ser placa. Y eh, eh, seguramente, si yo veo una página que no no, no estoy dice muy ya, probablemente sí eh, eh, revelaría algo en cuanto se termine una etapa específica. Entonces. Okay. Bueno, yo quería preguntarles más que nada eh, en cuanto al proceso de, de desde el inicio. Bueno, ¿cuánto tiempo les da más o menos Cartoon Network para hacerlo como los cortos de internet? Así, porque a veces tienen como, como un Warburton, tienen que hablar con él o tienen que hacer como adaptaciones de, de las caricaturas. Entonces, eh, eso sí, además de que la animación es muy fluida. Eh, eso toma bastante tiempo, entonces saber más o menos eh, si le dan eh, un límite así de, de meses por cada por cada cor, por cada corto o si es como todo ese tiempo para sacarlos todos o, o... pues eh, el, el estándar de, de general como Gracias. lo que pero, pero bueno, o sea, siempre oscila, o sí la cosa nunca es exacto en esto de los, de los videos de televisión, no en los, en los cortos, cortos yo tengo un poco más generalizado, pero en esto es en específico como justo, la propiedad es una que no conocemos al 100% que tenemos que estudiarla, ejemplo es muy diferente hacerlo de combat cuando le decimos de Steven ¿no? entonces este, como siempre oscila por ese, ese factor de cambio que es el, el show que estamos analizando eh, no hay una concreta, pero por lo general, eh, el estándar que tenemos siempre como agua, ah, bueno, pues ya sabemos que hoy es menos, o es más, es como un mes realmente dentro del departamento de, de producciones originales antes de empezar a formalizar cualquier proyecto así como hay una etapa de preproducción para cada corto hay una como preproducción del proyecto completo y nosotros siempre le, le vamos a decir a los creadores oye, ¿cuál es el tiempo que tú necesitas para hacer esto con la calidad que a nosotros nos gustaría que, que, que, que, que tuviera? obviamente sabemos un poquito y si nos dices, no, mira, este corto de 15 segundos va a tardar un año pues es, no, que si me hace me quieres ver acá eh, pero para nosotros es importantísimo el bienestar de nuestros creadores eh, eh, eh, perdón, perdón, Axel me está distrayendo <risa> vayan a los cuatro ¿sí? eh, pero para nosotros es importantísimo que ellos establezcan sus propios tiempos dentro de lo razonable ¿no? eh, y ya en esa etapa es cuando el estudio dice sabes que sí podemos sacar esto en un periodo de un mes, en un periodo de tanto y ya nosotros desarrollamos las estrategias de salida para, para el producto en base a los tiempos acordados ahí eh, y entonces como, como siempre lo más importante es que el estudio marque sus propios tiempos y, y que cuiden mucho su, su bienestar emocional y físico terapia, te plasta una decisión ¿alguna otra pregunta? ¿ah? ¿no te hay más? ¿estás aquí o? sí, es así ¿cómo va a pasar? ah bueno, este, hola, ah, mi compañero y yo. Oh, oh, <risa> Para tu creación de personajes, los sea, están súper chidos. Eh, ¿De dónde nacieron? ¿De dónde te inspiraste? Lo, los principales son más como sí, los, los principales. nueve. Los principales. Este, los, los cuatro principales son una especie de combinación entre eh, gente que yo conozco o conocí. Eh, una parte también con mí, de mi de mi vida lo que he aprendido ahorita y este y como referencias o homenajes a clichés de villanos por ejemplo, Black Hat es como el villano como James Moriarty de Sherlock Holmes es como este empresario con una organización secreta que es como siempre tras las sombras nunca lo ves a él, actúa por él y, este, y tiene de hecho el mismo nombre Black Hat viene de un término que se usaba antes en, en cinematografía cuando estaban los westerns y era todo blanco y negro no había diálogo para eh, ver al, al, a distinguir al bueno y al malo el, el vaquero bueno tenía un sombrero blanco y el malo un sombrero negro entonces en Hollywood pues, se veo como a los villanos se decían blacas o eran blacas, es ¿no? ¿quién va a ser mi blanca, no? entonces, ese es de donde vino su nombre incluso y el, el que tenga el sombrero, entonces un villano antiguo, ¿no? De que más el villano tipo caótico, no como, como este, no sé, el, el Joker, pero es así. ¿no? Entonces, como que no... Como, hola, hola fan. Hay un libro de que, que me gusta mucho también para la demencia, que es de una fan con un escritor, se Misery, que está en muy muy la película también. Este, justo es como, se eh, es ese es estilo, Fluge es el científico loco, Frankenstein, ya sabes, este, de tantos efectos que no debería, jugando a ser Dios y todo eso. 5 x pues es el, el henchman, o el canchanchan, el brutito, que no, no porque sea tonto, sino porque no está en su corazón ser malo, entonces no lo va a hacer nunca, pero también lo no va a dar. Va a darlo todo sin, sin ser malo, por complacer a Hat pues a y, y a Blue, ¿no? Pero no es naturales entonces es como... Bueno, de ahí vinieron los dos, dos, dos, Ok, gracias. ya otra, uh, uh, ¿Tienes micrófono? está ah, ¿Micrófono? Bueno, se me Sí. me llenan muchísimo, ¿verdad? no tenía un sentido yo eh, de estaba en la emoción pero no tenía un sentido ¿verdad? y ustedes llegaron y una amiga me dijo ¿cómo es villano? ¿qué es eso? y yo dijo, ah, yo mexicano ¿verdad? ¿qué es eso? entonces, empecé <risa> a investigar y desde que vi y ya, todo como los mismos de me gustó muchísimo me llenan muchísimo, me inspiran todos, ciudadano, gravi, arrafo, rarriigo el tauro y que sale un video, cada, cada cosa, cada, cada tweet, de las cosas que hacen, la verdad me llenan muchísimo y es por esto mismo que toda esta gente está aquí porque nos inspira, nos gusta y yo quiero preguntar a ti a todo el equipo que es lo que les más disfruta de todas o sea, lo que más inspira que les, de cada que hace una animación, les llena y les siguen haciendo porque claro, les vamos a hacer esto los fans los que les gusta qué es lo que nos inspira a todos Como eh, si me permiten a mí en lo personal y lo que me acaba de decir es lo que más me inspira y lo que más me impulsa es que es, es, es, es cierto, o sea en México el talento está entonces el, el ver que cada vez hay más propiedades intelectuales mexicanas el ver que hay talentos que están haciendo más cosas más cosas y luego la factura de Cancún de sacarlas al mundo y poder eh, sacarle una procurada una, una así y ver que hay muchos interesados en ilustración, animación y todo, quieren crear es lo que mejor. Si nosotros compartirles algo a, a ustedes, a los si que quieran hacer algo así, es pues que mejor, ¿no? La verdad es que Se nueve. Y, Chicos. A mí en lo personal el, el querer eh, mostrar ahora sí de que lo que estos villanos son capaces de hacer es lo que me causa la emoción de seguir haciéndolo todos los días siempre y, y, y mostrarles de verdad lo malos que pueden ser. te hace Bueno, justo que ayer revisábamos portafolios. Eh, algo que a, a mí me llenó mucho de alegría fue ver todo el talento que tiene México. O sea, nosotros como mexicanos. Podemos hacer cosas de una calidad tan impresionante. Entonces, creo que eso es lo que más nos inspira a todos nosotros. Levantar esto juntos. ¿no? De, de que todos nosotros podemos crear y llegar a, a esas grandes empresas, a, a, a otros países. ¿no? Normalmente nosotros consumimos lo que viene de otros lados. ¿no? Entonces, ahora es momento de que nosotros demostremos de que sí podemos. O sea, de que sí se puede llegar a hasta Japón, a Estados Unidos o sea, entonces eso es lo que a nosotros nos motiva porque que todo el talento que nosotros tenemos no lo guardemos, sino que lo mostremos a, a todo el mundo gracias. Y, y, realmente, Hablando como, como, como Humberto y desde antes de estar en Cartoon desde hace 7, 8 años que empecé mi carrera en las industrias creativas lo que, lo que más me motiva y lo que más me gusta y algo que pienso siempre es el producir alegría no y producir felicidad eh, no es, es que en serio y estar en cartoon es maravilloso porque es como una manera de potencializar este sueño, este anhelo que tengo de producir alegría desde hace mucho porque sale un video de villanos que dura un minuto y tiene un millón de views, la producción neta, el total de lo que le aportaste al mundo es un millón de minutos de alegría. Y, y eso es, y es precioso y eso es lo que, lo que quiero hacer de mi vida siempre. De alegría, De alegría. Yo, eh, bueno, no sé si será Cuba, no Ciertamente se siente muy, muy padre este, desde la primera vez que, que, que salió Villanos, que pesar a ver toda esta reacción en, en redes. El, el, ese sentimiento de haber tenido agencia en algo que, como dice Humberto, ha causado tanta, tanta alegría. Yo he escuchado algunas historias de personas que dicen, o sea, no quiero sonar dramático, pero Villanos me sacó de una depresión. O sea, ¿sabes? o sea, hay gente que literalmente ha mandado cosas como Villanos me salvó la vida, ¿sabes? y sentir eh, que yo en alguna capacidad tuve agencia ahí es no solo o sea, no solo siente muy bonito es este ya, ya sobreusé la palabra privilegio pues que no se me ocurre ninguna mejor y pues muchísimas gracias por por, por, por esas palabras que no se sentió brutal y <risa> ¿Se ¿Se No, pero sí lo que dice Diego es cierto, es hay mensajes muy emotivos que sí te llenan, la verdad te llenan y dicen, o sea, te hacen decir, vamos a darle, a duro. Este, primero que nada quiero decirles muchas gracias a todos por su apoyo con la serie, la verdad les agradezco mucho de los que están aquí, los que están viendo en internet, incluso los que están en otras partes del mundo y con respecto a lo que me inspira mucho a seguir en el mundo de la animación es que todos cuando éramos pequeños leíamos las caricaturas y nos reíamos con lo que pasaba en televisión y son cosas que se quedan con nosotros incluso hoy en la vida adulta quien nos luego dice ah te acuerdas de tal caricatura cuando hacían esto y aquello y te reías y tus amigos también se ríen entonces ahí yo me di cuenta que era lo que yo quería hacer quería que los niños ahora tuvieran unos 30 minutos de felicidad cada vez que encendieran el televisor o, el, o su computadora eso es realmente lo que me motiva a mí y si algún día piensa de, es que si es lo difícil que es llegar a aquí si es difícil, pero si se practicando lo podrán lograr solo piensen en las... Personas que están trabajando actualmente, que ellas tuvieron los mismos recursos que nosotros, o puede que menos, y aún así lograron estar en donde están, Entonces, ¿por qué yo no puedo? Espero que eso desmotive motive. Así con eso. es que esto empezó como un sueño de Alan y después se convirtió en el sueño de todos nosotros y eso es algo súper bonito y que encima de eso, eso haya revivido el sueño de muchísima gente se me hace pues increíble y pues aprecio mucho eso también gracias Alan y todos en el equipo y también a todos los fans qué bonito que pues, sí, les guste tanto la serie que que quieran crecer también ustedes y vernos crecer eso es súper bonito gracias y sí, eh, es eh, pues, todos nosotros o sea los que están ahorita en, en el también los chicos de aquí enfrente de ahí o a sea, todos nosotros y ustedes los fans Ha <laughs> ha